Te invito a participar en el sorteo de 4 meses de tiempo de juego el cual acabará el 15 de enero, para participar solamente tienes que dejar tu like, comentar este video y suscribirte, no muchas personas lo hacen y eso me permitiría seguir haciendo contenido, aparte regalo 2 meses en Twitter y para participar lo que tienes que hacer es estar suscrito y dar retweet. Es completamente gratis así que espero que puedas participar. Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando noticias y novedades de WoW Dragonfly. Hoy día vamos a estar hablando acerca de nuevos farmeos de oro, nuevas formas de equiparse que va a traer el parche 10.0.5. Presuntamente, supuestamente eh, el 23, 24 de este mes se supone que sale el parche. Pero bueno, ya sería de esperar si es verdad o no Me gustaría que también dejaran en los comentarios Si lo consideran válido, fue algo que Mencionó Blizzard, si bien, ya sería de Esperar, ya que de hecho, en realidad ha pasado Muy poco tiempo de la salida del de 10.0, entonces eso es bastante Particular, algo bastante positivo Por parte de Blizzard, pero ya sería pues De ir viendo más adelante De todas formas, vamos a hablar de lo que Tendría que ver con este evento nuevo Llamado, la furia de las tormentas Es un evento en La mañana primalista, que es una zona que se encuentra cerca de Valdraken, no en Talrazus, en donde nosotros podremos pues este, derrotar a diferentes enemigos cerrar portales e interactuar con los diferentes elementos y maleficios que se encuentran en este lugar también como dato curioso, el NPC que va a estar empezando todo esto, tiene una referencia a un anime llamado este, yo eh, se llama El Mundo, no os sea, aguardo y bueno, básicamente eres el que estaría empezando a darnos las misiones y el contenido, más no nos daría las recompensas, solamente es el que iniciaría todo esto. También cuando esté la misión activa va a aparecer una misión de mundo, la cual va a durar 4 horas, se podrá hacer cada 10 horas, o sea, 4 horas de evento y 6 horas de espera, ¿no? Si ya ha pasado el evento, esperamos 6 horas y lo podemos volver a hacer. Con este evento vamos a obtener las recompensas en cuestión, ¿cómo se completa? Yendo a los diferentes portales, desactivándolos y después enfrentándonos al jefe. Si logramos hacer esto, tendremos recompensas y al completar la misión de mundo, de la misma forma, ¿cómo se desbloquea? Parándote cerca al portal. A Aparecerá una barra en donde nosotros tendremos que esperar a que esté a nuestro favor, y ya con eso el portal estaría bloqueado, o más bien desbloqueado, y de esta forma podremos acceder al resto y enfrentarnos al jefe en cuestión. Cuando hacemos esto, obtendremos la moneda de derrame elemental, que ya hemos hablado, que es utilizada para la ropa 350 de Valdraken, y además, usando los sigilos de tormenta, podremos mejorarla hasta 385. Si no saben dónde se consigue o cambian esta ropa, si la tienes, que de hecho es muy útil para poder hacer oro, es en esta ubicación Tú vienes aquí y es en este lugar en donde podremos obtener eh, dicha ropa no Dichos ítems que se puede intercambiar Son monedas que nos permiten intercambiar Para así obtener ropa 385 Que aparte tienen bufos muy poderosos Para poder hacer farmeoso o contenido en el mundo Y claro, esto también nos daría una nueva, una nueva moneda Llamada la esencia de las tormentas Que nos servirá para las siguientes recompensas Es aquí donde ya implica el equipo y el oro nuevo Tendremos un par de anillos nuevos Un par un collar y un aval. Orio. Cofres que en su interior tendrán sigilos, a su vez también podremos obtener tesoros y cosméticos Un juguete, el juguete dudo que se venda, pero lo que sí se va a vender será el working del tiempo perdido Esta mascota que ven en pantalla es básicamente una mascota Las mascotas que te, se compran en este tipo de eventos sí, aquí dice que se liga al recoger Pero nosotros lo que hacemos es enjaularla, la prendes, la enjaulas y ya con eso efectúas el farmeo o sea, vendes la mascota si no quieres equiparte y haces el evento y acumulas estos materiales, los puedes utilizar para la mascota y así poder hacer algo de oro, equipar a tus alters bastante fácil, con el derrame elemental es una forma muy práctica de equiparse y por supuesto, obtener ropa 385 con bonus, que ayudarían a protegernos de los diferentes maleficios que encontraremos, como dije, en la zona de las tormentas, hacer el evento más rápido y sacar otros beneficios en cuestión también podremos obtener una montura llamada el Skinny Horn bueno esta monturita de aquí Que también la podemos ver en pantalla que es como un zancudo Pero más antiguo Entonces básicamente eso sería las recompensas Que vamos a estar teniendo El equipo como ya he comentado tiene que ver Con la ropa nueva Y la, el farmio de oro tiene que ver con El Borking perdido que es una mascota Así que espero que haya quedado claro Una chévere referencia que también han hecho Como ya hemos explicado y bueno si algo no queda claro Me van preguntando Muchas gracias por haberme escuchado Y nos vemos en otro video señores Gracias, atentos a los directos y estén atentos al contenido del canal Hasta luego